Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, como pueden ver en el título del video, en esta ocasión vamos a configurar lo que es un punto de acceso de la marca Unify de la línea Ubiquiti. Bueno, estamos adelantando esta configuración y vamos a grabar este video porque eh, este punto de acceso que ahorita les voy a mostrar se va a instalar en una oficina, en un departamento de un cliente, bueno, este trabajo pues nos, nos lo están pasando nos contactaron eh, por terceros y bueno, pues eh, queremos adelantar a configurar este punto de acceso eh, no tengo muchos videos de cómo configurar un punto de acceso de la marca Unify con la aplicación Unify Network ¿vale? con esa aplicación en el celular vamos a Poder este, configurar nuestro punto de acceso. Eh, prácticamente eh, tenemos dos opciones. Podemos configurarlo con eh, la consola. Tenemos una consola instalado para poder adoptar ese, ese punto de acceso. Ya creando una red eh, interna con nuestra consola de Udring Machine eh, Pro que tenemos por ahí instalado pero en esta ocasión no lo vamos a adoptar con ese controlador, sino que vamos a configurarlo, eh, pues, eh, stand-alone, ¿no? Este simple, ¿vale? No va a ser adoptado por ese controlador Unify, simplemente se va a configurar como punto de acceso localmente y se conecta a la red de internet y listo, pues, se echa a andar, ¿no? Eh, como podemos observar aquí, ya tenemos eh, conectado a nuestro switch de 32 puertos. Tenemos ya conectado un, nuestro punto de acceso eh, de la marca Unify también. Ahorita le vamos a mostrar. Este ya está funcionando, pero también vamos a eh, mostrarle eh, cómo configurarlo desde cero. Eh, ya está configurado. Vamos a hacer un reset y vamos a reconfigurarlo. ¿vale? Este punto de acceso que tenemos por aquí... Es un punto de acceso modelo U6-PRO. Es un Unifi eh, Wi-Fi 6 profesional que vamos a instalar. Como les comento, eh, un departamento eh, en la Ciudad de, de México. Nos contactó para instalarle este punto de acceso. Aquí lo tenemos. Es Unifi 6 profesional. U6-PRO. Vale. Eh, bien. Este es de la línea, como les comentaba anteriormente, es de la línea Unify de la marca Ubiquiti. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el punto de acceso. Trae lo que es una mica protectora de plástico para que igual se proteja. Y la parte trasera o inferior trae lo que es la entrada al cable internet. Aquí lo tenemos. Ahí está. Vale. Ahí está. Unify 6, ¿vale? Bien. Eh, el punto de acceso adicional, eh, bueno, el, en la compra de este punto de acceso, Wi-Fi 6 no trae incluido el inyector PoE. El inyector PoE que se va a conectar, pues debe ser eh, de la marca también Unify o Ubiquiti. Y la alimentación que que le da este, este POE es de 44 a 57 volts a 0.65 eh, amperes, ¿vale? Entonces, eh, vamos a proceder a conectar nuestro punto de acceso. Aquí tenemos nuestros cables que vamos a utilizar para poder conectarlo a la corriente y vamos a conectarlo a la red que tenemos por aquí y vamos a proceder a configurarlo eh, por medio de la aplicación, ¿vale? entonces, regresamos bien, perfecto, voy a colocar esto por acá sus accesorios voy a utilizar lo que es el punto de acceso, nada más voy a conectar lo que es el inyector POI aquí lo tenemos es un inyector POI diferente a lo que tenemos instalado por aquí es muy diferente pero manejan el mismo voltaje sale ahí está sus entradas LAN y POE y por la parte de atrás su entrada al cable de alimentación ¿vale? bien y tenemos el cable Voy a proceder a colocar lo que es un cable a nuestro punto de acceso. Voy a conectarlo a la entrada POE. Y voy a conectar otro cable que viene de nuestro switch donde tenemos el internet, y voy a proceder a conectar el otro lado a la entrada LAN. Perfecto. Si hay esto, pues voy a proceder a conectarlo a la corriente. Muy bien. Nuestro inyector POE está procediendo a indicar que ya está siendo alimentado. Y también vamos a observar que nuestro punto de acceso está procediendo a encenderse. ¿Vale? Bien. Vamos a entrar a nuestra aplicación y vamos a irnos a nuestra aplicación Unify Network para proceder a configurar. Entonces, seguimos. Bien, perfecto. Vamos a buscar nuestra aplicación llamado Unify Aquí está, Unify Network. Eh, voy a activar lo que es el, nuestro Wi-Fi para que detecte lo que es nuestra red. Y, pues como podemos observar, ahí tenemos lo que es nuestra consola UDM Pro, UDream Machine. Eh, lo tenemos conectado para administrar lo que es una red interna. Y también tenemos, tenemos configurado lo que es un eh, nano HD. Eh, que funciona con la frecuencia de 2.4 y 5 GHz. Bien. Entonces como eh, es la primera vez que vamos a configurarlo. En eh, la parte de arriba pues aparece el modelo que vamos a configurar que es U6-Pro. Vamos a dar clic en la parte donde dice Ready To Setup. Y aquí nos está buscando nos pregunta eh, cómo lo, lo queremos configurar vale eh, nos dice aquí que si lo vamos a configurar por medio de la consola o vamos a configurarlo eh, por medio del eh, por medio de la aplicación bueno pues en este caso vamos a indicarle que es la segunda opción y por aquí nos eh, indica que vamos a tener limitaciones al configurarlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, eh, como no vamos a administrarlo, nada más es para emitir la señal del Wi-Fi, para expandir la, la señal a otro lugar. Pues simplemente vamos a configurarlo y ya, ¿no? Entonces, vamos a proceder en la parte de abajo, en la segunda opción. Y. Aquí pues ya nos está eh, pidiendo que pongamos un nombre a nuestro punto de acceso. ¿Vale? Para identificarlo. Entonces vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle zona Wi-Fi. Por ejemplo. Ahí lo tenemos. Y le vamos a dar en next, vamos a ver si permite, ok y en el siguiente paso pues vamos a configurar, nos dice aquí que configuremos lo que es el nombre de la red wifi y el password vale, entonces vamos a ponerle wifi fi 6 vamos a ponerle no, vamos a ponerle red-wifi guión wifi, y le ponemos el 6 wifi 6 red wifi 6 vale y vamos a ponerle lo que es una contraseña y vamos a eh, darle en finalizar en finish perfecto aquí nos indica que ya los cambios se están aplicando o la configuración se está aplicando. Una vez que se aplique, pues ya podemos eh, entrar a la red ya configurada. Vamos a esperar unos segundos. Perfecto, mis queridos amigos. Eh, pues ya, aquí nos aparece ya que nuestra configuración ya ha finalizado. Eh, si le damos la parte de arriba, quiere decir que ya eh, damos por concluido. Y si nos vamos en la parte de abajo, en la segunda opción, podemos observar que la red ya está lista. Ahí está. Que dice red. Wi-Fi 6, ¿vale? Vamos a proceder a conectarnos. Vamos a introducir lo que es la contraseña que le pusimos. Perfecto. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba entrando a YouTube para ver cuál es la experiencia... De la velocidad que podamos ver los videos. Descubre la mejor experiencia. Super Los habitantes de este pueblo se extrañaron al ver este perro mirando. Todos nos hemos sentido tristes y decepcionados. Hay más gente amable de la que crees. Bien, como pueden ver, la velocidad de los videos es muy rápida. Vamos a hacer un pequeño de prueba de velocidad para ver cuánto nos está dando bien, estando conectado a lo que es a la red de 5G esta es la velocidad que nos da eh, el punto de acceso esto estando aquí cerca eh, ya en un momento dado vamos a hacer unas pruebas más. Ya estando en el, en el lugar donde se va a instalar. Y ver cómo eh, se ve. ¿no? ¿Vale? Bien. Nuevamente vamos a regresarnos. A nuestra aplicación de Unify. Vamos a darle aquí en la primera opción. En la parte de abajo en la primera opción. Donde dice "Kit". Con esto eh, damos por finalizado nuestra configuración. ¿Vale? Eh, vamos a ingresar a... Ahora sí, a la zona Wi-Fi, a la red que, que configuramos, para que ustedes vean qué opciones o qué más opciones podemos eh, editar o podemos ver eh, en nuestro punto de acceso. ¿Vale? Entonces vamos a proceder a ingresar. Dando clic, vamos, vamos a poder uh, pues, ver todos los datos. Por ejemplo, la dirección IP que adoptó nuestro punto de acceso, eh, la dirección MAC, la versión del firmware, el radio de 2.4, el nombre de la red, el tipo de encriptación, clientes conectados a la red 2.4, que ahorita no tiene ninguno, la velocidad de tráfico de entrada y de salida, el canal que está utilizando la red, que es el 6. El, la potencia de transmisión, que es 22 dBm. También tenemos lo que es el radio 5G. Aparece el mismo nombre de la red, de encriptación. Aquí ya, ya, ya nos aparece que estamos conectados con un cliente, que, que soy yo. El tráfico, que es de entrada y, subida, de entrada y salida. perdón El canal 36. Eh, la potencia de transmisión que es 21 dBm y aparece aquí cliente, no cliente conectado aparece eh, para poder bloquear al cliente y tiene una pequeña opción en la parte de abajo donde dice localizar dispositivo, si nosotros eh, no sabemos qué, dónde está instalado el punto de acceso con esta primera opción podemos eh, localizar lo que es el punto de acceso, el punto de acceso va a eh, emitir unos flasheos eh, de la luz eh, para ver, eh, para indicar que es el punto de acceso, ¿vale? Eh, en esta parte donde dice bloquear clientes, podemos entrar y en esta parte vamos a tener a los clientes, lo, los clientes bloqueados, ¿vale? Valga la redundancia, los clientes bloqueados... Y en la parte de, de clientes conectados, vamos a tener la opción de ver qué dispositivo eh, está conectado a la red. Y eh, vamos a poder entrar a ese dispositivo. Y vamos a observar su dirección MAC, su, el tiempo que está conectado, lo, el tráfico de, de megas que está utilizando, el CCQ, el, S, el RSSI. Y también, aquí mismo, podemos bloquear, en la parte de arriba, podemos bloquear a ese dispositivo, ¿vale? Una vez que se bloquee desde ahí, eh, este cliente nos va a aparecer en esta parte, en la parte de abajo, ¿vale? Clientes bloqueados. Perdón, andamos malito de la garganta. Bien, perfecto. Eh, en la parte de arriba, eh, donde dice Standalone device Aparece un engrane. Vamos a ingresar a ella. Y en esta parte nosotros podemos modificar el nombre del dispositivo. El nombre del dispositivo que le pusimos zona Wi-Fi no es el nombre de la red, es el nombre del dispositivo. Podemos lo que es apagar lo que es las luces LED de nuestro punto de acceso. Eh, donde dice radios, podemos ver también que podemos apagar la red de 2.4, la red de 5, 5 GHz y también eh, podemos modificar lo que es el canal, ¿vale? Aquí por ejemplo está en automático, ¿vale? El ancho de canal que ahorita está utilizando el 20 MHz podemos eh, modificarlo a 40 y bueno, son las opciones que tienen. Y también podemos modificar lo que es la potencia. En este momento está en auto. ¿Vale? Perfecto. Bien, pues lo mismo que podemos hacer eh, con 2.4, podemos hacerlo con eh, 5 GHz. ¿Sale? Nos regresamos. Y nos vamos en la parte de WLANS. Y en esta parte, en esta parte nos aparece. Eh, también que podemos habilitar o deshabilitar eh, la, la radio ¿no? de, de nuestro Wi-Fi. Y también podemos modificar el nombre de la red. ¿sale? Podemos modificar el tipo de encriptación. Si podemos dejarla si queremos dejarla abierta, lo podemos en Open. Y si no, pues la dejamos en WPA2. También podemos eh, modificar lo que es la contraseña de la red wifi, vale, y pues co como pudieron observar o como pueden observar, eh, podemos hacer las dos cosas a la vez, con la red de 2.4 y con la red de, dos, de 5 GHz, perfecto, nos regresamos, eh, más abajo nos aparece la versión del firmware eh, y nos aparece la que tiene actualmente, y en este momento nos está apareciendo que tiene una versión eh, más actualizada que está pendiente por eh, actualizarlo. ¿vale? Bien, en la parte de abajo donde dice resetear o restaurar, aquí es donde podemos nosotros eh, hacer un reseteo de fábrica al punto de acceso para que vuelva a sus valores de fábrica. Y la podemos remover para que eh, pues no, no aparezca como, como punto de acceso agregado a nuestro a nuestra red. ¿vale? Bien, eh, lo mismo, lo, mismo eh, lo que estamos observando aquí en pantalla. Podemos hacer con el otro punto de acceso que tenemos. ¿vale? Lo mismo podemos hacer. Esta red lo tenemos abierta. No lo tenemos con, con clave. Lo mismo. Lo mismo podemos hacer. Los mismos parámetros. Y bueno. Bien. Vamos a proceder a actualizar el firmware de este punto de acceso. Para que tenga la última versión. Y bueno, pues ustedes observen que desde aquí se puede hacer la actualización. Bien, vamos a proceder a, a darle clic o pulsarle encima donde dice versión 6.5.28. Perfecto, aquí nos dice que si estamos seguro, vamos a darle en la primera opción. Y bueno, va a proceder a actualizar el firmware de nuestro punto de acceso vamos a perder conexión por un momento vamos a regresarnos y vamos a observar que perdimos conexión, aquí nos quitó de la red que estábamos conectados, nos regresó a la red eh, que tenemos aquí activado que es Oniel en este y vamos a observar Ahorita que termine. Una vez que termine la actualización va a volver a aparecer. Y bueno, ya con esto quedará listo para pues utilizarlo. Vamos a esperar unos segundos más. Bien, les comento en la parte de arriba de esta aplicación. Va. Antes de continuar, miren. Ahí ya nos está apareciendo. Ya el punto de acceso, vamos a darle unos segundos más para que ya quede conectado. Ahorita está con el punto gris, debe estar en verde. Vamos a darle unos, unos segunditos más. Bien, perfecto, miren, ya eh, quedó, vamos a entrar ahí, ya. Nos puso, eh, aquí nos nombró nuevamente el, el nombre del dispositivo. Puso zona wifi, wifi, wifi, wifi. wi Vale, ahorita vamos a corregirlo. Y bueno, vamos a entrar aquí en la parte de arriba. Y vamos a observar que ya tiene la última versión, que es la de 6.5.28. Y en la parte donde nos aparece que nos duplicó el nombre, vamos a borrarle. Vamos a borrarle. Ahí está. Vamos a dejarle así. Y vamos a darle en salvar. Bien. Parece que ya nos corrigió. Creo que nos faltó borrar. Vamos a pegarle, vamos a ponerle sí, zona Wi-Fi, pegado. Nuevamente vamos a guardar cambio para que aplique ya el cambio, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues aquí ya aparece, no, mire. Y ya aparece aquí, zona wifi. Ya aparece el cambio que le aplicamos. Ahí está. Bien. Pues bien, mis queridos amigos, eh... Hasta aquí nuestro video de cómo eh, configurar nuestro punto de acceso de la marca Unify de la línea Ubiquiti para poder eh, configurar nuestro nombre de red, nuestra contraseña y bueno, algunos parámetros para actualizar, bloquear y bueno, como ustedes ya, ya vieron en el video, pues va, wow, es muy, muy, muy fácil. De, con esta aplicación con esta aplicación que se llama Unify Network, aquí lo tenemos aquí está y bueno pues eh, espero que les haya gustado este pequeño video no duden en suscribirse eh, a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video nuevo pues le llegue la notificación y, pues, en la parte de aquí, en la descripción de este video, vamos a dejar un enlace de, de nuestro número WhatsApp para que ustedes eh, nos contacten, nos eh, pregunten cualquier eh, asesoría. Eh, damos asesoría técnica, vía remota, vía telefónica. Y, eh, pues, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo dependiendo de lo que ustedes soliciten, alguna asesoría eh, de cómo armar una red, qué antenas necesitan, qué puntos de acceso, qué router, todo eso es asesoría. Entonces tiene un costo extra porque pues eh, nos tomamos el tiempo ¿no? de, de contestar y explicarles eh, cuál es la situación, su, su, su demanda del proyecto y todo lo que eh, esté a nuestro alcance, pues podemos darle toda la información necesaria para que ustedes tengan toda esa información y puedan, eh, pues, implementar sus proyectos, ¿vale? Entonces, hasta aquí el video. Bueno, pues, nos, nos vemos hasta la próxima. Chao.